es Dainamo y hoy vamos a hacer un truco de teletransportación ¡Vamos allá! Todo. Espero, Espero que, que os haya sorprendido mi magia Nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego